Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Fabio y hoy voy a contarles toda la verdad sobre este producto. Así que permanezcan atentos hasta el final de este video porque necesito darles una advertencia muy importante que involucra a Rao English Course. Así que, por favor, prestad mucha atención a lo que os voy a contar. Replemente amigos, Rao English Course está teniendo mucho éxito en el mercado. Y ha llamado la atención de varias personas. En su web oficial podemos encontrar testimonios de clientes que replemente han tenido grandes resultados. En varias redes sociales, solo se puede leer acerca de los resultados y sus beneficios en todo el Internet. Y la verdad es que Rao English Course Replemente funciona para muchas personas y también funcionará para ti. Así que sí puedes confiar en este producto, y mejor, también puedes tener grandes resultados tomando en serio y aplicando cada día todo lo que este producto promete. Pero la gran advertencia es, ten mucho cuidado con el sitio en el que vas a comprar este Rao English Course porque solo se vende en su sitio oficial. Así que ten en cuenta que el producto original, el que realmente te dará resultados, solo se vende en el sitio oficial. Para ayudarte, he dejado el enlace a la página oficial abajo en el cuadro de descripción de este vídeo. Cuando termines de ver este vídeo, haz clic en el enlace de abajo y saca tus propias conclusiones, pero antes me gustaría hacerte una última advertencia. ¿Cómo funciona RAU English Course? RAU English Course es mucho más interesante que las escuelas de inglés tradicionales, en las que se pasa mucho más tiempo aprendiendo gramática antes de entender y hablar realmente el idioma. Porque el curso no se centra en presentar el inglés de forma simplista, sino con un enfoque de neuroaprendizaje, con ejercicios fáciles de hacer y un método paso a paso. Tienes que saber que cada persona responde de manera diferente, lo digo para que empieces con el pie derecho, con enfoque y determinación, usando el producto original. Aplícalo todos los días y acelerarás aún más tus resultados. El Raw English Course tiene una garantía especial ofrecida por el productor. Por lo tanto, usted obtiene un reembolso completo dentro del plazo establecido, en caso de que no le guste el producto. Es importante repetir de nuevo que necesitas tomarlo todos los días, y seguro que, mientras lo sigas con seriedad, podrás ver los resultados iniciales muy rápidamente. Así que eso es todo, y recuerda, Solo puedes comprar el original Raw English Course en la página web oficial que te he dejado aquí abajo en el cuadro de descripción de este vídeo, ¿vale? Ahora haz tu parte y tómatelo en serio. Recuerda tener en cuenta que tus resultados serán muy diferentes a los de cualquier otra persona, porque cada uno actúa de forma diferente. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado, vuelve aquí en los comentarios más tarde y cuéntanos tus resultados, fue un placer ayudarte. Cuídense todos, adiós.